Hola amigos, hoy les voy a hacer el revisado de este producto ah, ahí está De este producto Esto no es más que un desmagnetizador Para, para aquellos que utilizamos drones y, y estamos a veces cerca de las líneas eléctricas O algo que produzca bastante magnetismo El sensor de compás a veces se, se magnetiza y no nos deja volar bien eh, con todos los sensores en nuestro dron. Eh, este hay varias versiones o varios productos más caros que este. Le voy a dejar ah, le voy a dejar como siempre en la descripción eh, cómo encontrarlo en Amazon. Pero este es el más barato que encontré. Eh, se, no lo he probado. Ahora lo vamos a probar junto con con ustedes es solamente conectarlo a la corriente, se lo pasamos al, al dron y supuestamente lo va a desmagnetizar. Vamos a ver. Okay. Viene. China, okay. vamos. Dice desmagnetizer. Esto esto es viene originalmente para los relojes eh, que tengan cosas de cuarzo y, y elementos de cuarzo. Esto sirve para desmagnetizar las piezas, las pequeñas piezas de los relojes. Eh, se los ponen y, lo, y los desmaneriza, se los ponen arriba. Ok, vamos a ver cómo es el funcionamiento actual del dron para que vean cómo, cómo está, cómo, cuáles son las condiciones de, de este. Vamos a probarlo, vamos a conectarlo, vamos a grabar, a grabar la pantalla. Ok, vamos a encender el drone. Y por supuesto que cuando tiene este problema de, de, de que está man, man, magnetizado No nos deja calibrar el compás y va a dar errores de compás, de la brújula Ok, vamos a encender el control para tenerlo, para que puedan ver todo voy a conectar Ya, ya automáticamente ya me dio estos errores de calibración que no los he podido aquí tenemos errores de, de, de, de, de, IMU, inicial, de inicialización que no mueva el, el drone para que esté completado ok o sea no lo vamos a mover pero siempre tenemos estos errores de calibración aquí nos va a pedir que que calibremos el compás, pero ya créeme, ya lo he hecho mil veces y no, no se calibra. O sea, vamos a ver si esta, yo espero que esta solución me eh, que bueno que, que este cacharrito de acá me, me solucione me solucione este problema. También cuando tenemos estos errores de compás, siempre el gimbal va a tender a caerse. No sé por qué no me pregunten, pero siempre tiende a caerse un poquito hacia abajo Y esperemos, esto por supuesto no, no nos da el mayor rendimiento del dron eh, Inclusive tengo hasta miedo de volarlo así Y por eso no lo he hecho Ok, vamos a hacer una cosa, vamos a apagarlo todo el dispositivo Vamos a dejar de grabar la pantalla Y vamos a apagarlo todo Le voy a quitar inclusive la batería para, para que no tenga ningún, ningún problema. Apagamos el control. Vamos a ponerlo en funcionamiento. Vi varios videos en YouTube de cómo, de cómo hacer el, el desmagnetizado. Vamos a ver si esto... Funciona, ojalá que sí, espero que sí. Porque la verdad me tiene demasiado angustiado este, este, este problema. Ya les le voy a dejar eh, eh, aquí en, la, en las tarjetitas el video donde. O sea, porque este, este problema ocurrió tras un accidente que sufrí cuando iba a aterrizar. Eh, eh, no, no sé, no sé lo que pasó. Choqué contra el asfalto y las patas se dañaron. Les dejo aquí en la tarjeta que le va a salir ahora el, el, el video donde, donde les hago que cambie todas las patas o algo así Pero al parecer eh, en la manipulación se magnetizó O sea, errores de, de novato Fuimos aprendiendo en el camino de cómo hacerlo todo ese, todo ese proceso el cable como para que nadie lo, lo desamarrara de nuevo paciencia ya lo tenemos de, desenrollado aquí está vamos a conectar lo conectamos a la corriente entonces él funciona cuando le damos a este botoncito de acá y es donde su Surge donde echa a andar todo su mecanismo Ahí ven el foquito encendido okay. Ahora, el procedimiento es el siguiente Vamos a ponerlo así de esta forma Y el compás está, la placa del compás está en esta posición de acá Vamos a darle, a darle, a darle Y así suavemente lo vamos a alejar Dándole eh, movimientos en círculos Vamos a encenderlo y lo vamos a pegar Está funcionando Y lo vamos a hacer así Movimientos en círculos Ok Vamos a hacérselo también en las patas Ok Movimientos en círculos de las patas Vamos a hacérselo en el gimbal Por, si, la, por si, si tiene algo magnetizado en el gimbal también Va a salir de esta Ok Vamos a hacérselo en los sensores trasero. Se lo voy a repetir nuevamente Donde está la placa Del compás Ok ya lo tenemos, vamos a hacerle la prueba de fuego. Conectamos la batería. Encendemos. Encendemos control. Vamos a poner a grabar. La pantalla del teléfono. Y vamos... Uy, Bueno, tenemos acá un error de compás, pero siempre tenemos que calibrarlo, por supuesto. Ahora vamos a hacerlo, vamos a calibrarlo, a ver, ojalá que tenga efecto. Para calibrarlo, en la primera posición, le damos vueltas en contra de las manecillas de reloj. He visto dos formas de hacerlo, y esta siempre me ha dado solución, lo ponemos así en esta forma, gimbal mirando hacia adelante oh. me, da, me sigue dando el mismo resultado que tiene que ser recalibrado ahora como como lo hice sin aquí vemos el error vamos a hacerlo encendido a ver no veo que haya nada vamos a chequear ahora el compás vamos acá a eh, en la parte derecha superior donde posiciones avanzadas y los sensores aquí tenemos que el acelerómetro y el giroscopio están trabajando perfectamente, ahora en el compás wow, dice que el compás está trabajando perfecto está en excelentes condiciones tuvo resultado ahora de que de que no Vamos a hacer un pequeño movimiento, para que vean en uso, ok, por aquí no se ve bien. Ok, aquí, para que vean que está, está trabajando. Ahora, lo que sí me resulta es que en el compás no se quiera, eh, no se quiera calibrar, eso sí, Oh my God, resultó, resultó. Ya lo ven ahí, ya lo ven, ya lo ven. ¿Mm? Se los recomiendo, se lo recomiendo. En este momento, miren, estoy erizado, porque la verdad no sabía cómo cómo quitar ese error. No, no encontraba cómo, ya no sabía qué hacer. Pero pero está perfecto, perfecto, se lo recomiendo, miren, producto recomendado, altamente recomendado. Bueno, bueno amigos, eso es todo, si les gustó este video, como siempre les digo, suscríbete, ahí abajo, y dale like, y estoy muy contento con este cacharrito, muy, muy contento, la verdad. Nos vemos en otro video.